Señores, perdón si sí se ve en 25 FPS, pero bueno, ahora en algunos clips se va a ver 60, solo son dos. Un saludito. Bueno, ya sé, ¿se ve 60 FPS o es cosa mía? ¿Qué acabamos de hacer? Explícalo ahí a la cámara. Pero acabamos de ir a gimnasio. Altafim, Alta me estoy colando con la pulsera de Miguel. Por si tal, porque ya que no va, pues yo. Miguel, vamos hablando, Rey. Vamos a verte ahí al... Al estadio. Ahí están. Eh, nada, señores. Aquí estamos por primero mayo. Sí, y nada. Eh, vamos a ir para las reollas, ¿tú crees? ¿O no? ¿Oqui. Vamos a ir para las reoyas a a eso, a ver a Miguel y a esa gente jugar. Pero Miguel es el importante, ¿sabes? Porque Miguel lleva unas payangas raras. Sí, venga, cruza, no nos vayan a tocar. Sí, que. Eh. Vamos, niño. A ver. De la bici. Y nada, ah, de eso. Este, ¿no? Se ve más frío Se ve Ay, más friri, ¿no? Más bueno, pues eso. Nos vemos, Edu. A Dios, huele a galano. Dios, me olió un ligero galano. Bueno, señores. Vamos a abrir los sobres señores. Sí. ya yeah. Ni con túnas. Ni con túnas, está bien este vídeo. Dislike de ni con Erick ¡Eric García, preséntalas aquí a la cámara! El hermano, el, el, el, el escudo del oh, Lugo. El Lugo si no está aquí de cerca, mira. Nico en el Barça. Nico. Nico. Está fresco, ¿eh? Nico, ¿no? Nico en el Barça. A ver. A ver, a ver, a ver. Mira, ya, ya que está, no vamos a grabar por el suelo, vamos a agarrar aquí, a ver cómo vamos a los sobres. Yo llevo ¡Oh! ¡Bah! ¡Muriki! No me enseñó, solo le vi la 100 a Muriki, ya sabía que era Muriki no, no, no, no, no, no, no, no, A ver Muriki, enséñalo aquí al vivo ¿De vuelta al perreo también? Yo, Isaac, que estaba todavía enlatado y me el hijo puta. ¿Pajero? Pajero Messi. El... Enséñalo bien son caros, <risa> oh, yo son, oh, claro, claro ¡Mandy! Ya sabes hombre, gol, venga así eh. Yo no me vas a dar ninguno, luego Señores, os voy a, a, Señores, les voy bueno, a contar vale. lo que les estaba contando antes, pero es que... Tú sigues contando. frenki. Frankie de Young, que te lo quité en el y Dan Yuma. Dan Yuma, ya sabes. Pues señores, el otro día fui al day off del. de Tao ese, la entrada costaba 2 euros o 4. Bueno, yo la cogí, la cogí a 4.50 con él. Dije, ah. eh, voy todo tenso ya para pa Tao. Ya, ya señores, si tengo los ojos hinchados es que hago salir gimnasio y. parezco Pedri con todos los dos hinchados. Foto de Pedri. Espérate. Chavalí. No Chavalí. Y no bueno, sea. fui al day off, nada, cogiéndome la. Y no me la sucia en el parque romano. Con la gente, ¿no? Sí, pero lo dejamos todo recogido. señores, no sí bota verdad. Basura en la calle. No se sé y, y Bueno, eh, nada, eso, que, que bueno, que estaba ahí y tal. Estaba Isaac, que cayó la noche. Estaba en la puerta, con dos seguritas. Y claro, yo como tengo 17 años, pues chungo, ¿no? No sé si está escuchando. Pues claro... Puerta, una vez que sí. tal... Sí, sí, no, voy a pegar un grito. Eh, a ver, espérate. Está aquí. ¿Es o no? Sí, Díselo sí, sí, sí, tú lo tuvo, compadre, por salir colegio. Sí. Pues nada, señores, eso. Que estaba ahí en la puerta y me dice, segurita. Monstruo, entraron todos para adentro. Voy a adjuntar un audio. Adjunto el audio, ¿no? ¿eh? Mira, Víctor, me cago un tubo de madre, eso es lo que te digo, hijo de puta. algo ver cómo pasa un taxi aquí, hermano, porque vamos. Me vuelvo loco, te lo estoy diciendo. Te la carretera aquí. Mira, aquí un taxi, hermano. Venga, enchémosle a mi casa y echarme un guarzo. Y bueno. Eh, bueno, pues no puede entrar, como se ve mi frustración, pues no puede entrar, obviamente. Claro. Así que nada, eso. Pero no, no está mordido. Yo igual que se no, no, no, está, no está mordido por no haber entrado. No, porque ya sabemos que Floa cuando entra Corona, pero lo que le dolió es que nos encontramos a Austoncio. ¿sí? Austoncio, ojalá que veas este vídeo, te lo voy a pasar de ello. Porque... No, se lo voy a pasar yo que sí. soy su primera foto. Es verdad. Le pidieron la primera, yo, no, la verdad que... Entonces, si estás viendo esto, reacciona super nena. Está saliendo aquí. Una super nena, yeah. Acelera y, no frena, no. y eso, ah. señores, que ya me duele el hombro, ya. Sí, vamos a entrar a la boca. Vamos a llegar ¿no? para allá y, bueno, que me echaron de todo, no hay más. ¿Se acabó? Y me quedé todo rascado. Se acabó. Sí, veo que tal, adjunto otro audio aquí. Pero, no, no creo. a todo no a creo. esto? A todo caso. Bueno, nada, no, gracias. Nada, no, lo he oído ya. No te iba a decir que subieras ahora a la serie de de gimnasio pero lo sube antes Nos vemos, que me duele el hombro ya. Carla. Carla. Carla. Carla. Carla. Chiquito Oquilla. perro feo, Valentín. No. Con paca. Sí. <risa> con paca, sí. Voy a juntar una foto de mi perro con, con una paca. paca en la boca. ¿Pero en qué plato estamos? Gente maravillosa, ¿no? Gente maravillosa, señores. Vamos a hacer un vídeo de gente maravillosa. Gente maravillosa aquí. Aquí es. Pero mira. Y Canadá. Canadá, bro. Siempre está Canadá aquí, es ¿eh? una... Espérate, porque voy a enfocar a Canadá. Sí. No, el vivo no se me cae ni loco. Edu, eh, cuando dices que va a meter Miguel. ¿Quién metió? Es que no se lo preguntamos a Payanga. Mira, vamos a hacer una porra. Yo creo que metió Nacho. Sí, pa Nacho, que después de la vomitona del otro día... <risa> sí, <que está> <risa> Reseteo, ¿no? y Yo creo que va a ser el partido de Víctor. ¿De Víctor? Sí. todos ahí. ¿Eso no? ¿No puedo cambiar de cámara? Ah, no, que me acaso de hacer una foto, el vivo que es nuevo, señores. ¿Cómo, ¿Cómo va eso? Bien, ¿No? bien. ¿Metiste o no metiste? No, pero casi. Sí, Llegó un tiro a puerta, un regate, espectacular, una pared, pero nada, no entró. Miren, muy cerca el portero. Miren, me viste y me pediste agua, o sea, no me ha no, ni hola vale. ni nada, no, no me vale. ni la mano. Llevo jugando mitad de parte. Todo reventado, todo acalorado. Vamos a grabar el, el equipo miedo, porque si se viene el bloque. Se viene el bloque con el equipo, señores. Señor? Pero mira. Estamos? Mi primo se va a ir a un toyo. O sea, eso... saludos aquí al vídeo. ¿Qué dice? Miguel es que te vas a ir a un toyo. Te vas a ir a un cachetón, hermano. Saluda aquí. No, saluda bien. que quería que sepa que a la cámara dije que habías metido tú. No, pero eso es un caño la que la ti. Saluda aquí al bloque. qué dice... No ¿Bien, ¿Cómo es el partido? ¿Qué, qué, qué, qué. Eh, bien, una asistencia por ahora. Está, bien. ¿Qué, qué, está bien. pero mira. ¿Y las ocasiones de gol? Eh, Tuve un tirito y la no, mandó un poco... ¡Ey, ey! Al... Hey, hey. ¿Qué tiro, eh? ¿Qué tiro? ¿La por Capitán ¿Eh? del de, de Fútbol Club Ayanga. La ¿Cómo cuatro? va eso este, bien o qué? ¿Algo puedo hacer? Yo, oh, ¡El oh, pecho oh, de Miguel Altafi! No no, no, <risa> no, no, ¡No no, ¡Mira, pecho, pecho, pecho acá ¡Mira, te lo pasamos con, con rodillera. ¿No me lo creo, viejo? Cabrón. ¡Hay canora! ¡Hay canora! ¡Hay canora! ¡Vale, lo, vale! ¡Vale, de gan I ganora. Gana, vale! gana, vale ¡Vale! <risa> <risa> <risa> <fitness park. risa> PNG de Edu Posible. Edu Deberíamos repetir el aro de TikTok Mira el corner Se viene el gol, señores Mira Víctor metido Dios, que se crece cuando hay una cámara Qué barbaridad Míralo Ay, Dios, Migue Ahí está, ahí está Por acá Con la Migue Migue ¿eh? Míralo no, Miguel, mátalo. ¡Qué, ¿Qué pasó, bien! ¡Mano, mano, mano! mano. El campo un poco más ¡Míralo! Más ¡Qué más que guarro! Cano ah, bueno, con sea, el 1 en banda. Este ¡Eso no es carisma! ¡Eso no es carisma! ¡Ya, Cano, no te pasan! Eh. Eh. ¡Qué bien, loco! Si ya tenés el 2, no lo haces así. ¡Prakitich! Pues nada, mira Canora, hermano. Yo, Canora con Ay, Dios, Canora. Dios Miguel. Ese va. Mira, ¡Mira Canora! ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué listo! No, y sigue siendo, cada vez que sale el tema, un portero dice eso. ¿Qué portero? Yo ya no critico más a un portero de este que jugué fútbol 11. Jugué fútbol 11 y me cae encima. Eh. Míralo, míralo. Atris Sánchez. Ay, Sánchez. Ese. Ay, ese va, carajo. Manager, ¿qué tienes que opinar tú? No se puede perdonar a esa, tío. Viejo, no puede ser, cabrón. No, se puede perdonar a esa, pero mira, como ya ¿cuál se lo perdonamos. Igualito. ¿La otra pose de entrenador? A ver. Muy no, Enrique. Te equivocas. No, la está haciendo muy mal. Mira. Ay, como es. No, gana así que ahora fue coleado. Esa es huevador. Esa es la de Valverde. Mira, ya. Esa es la ¿Qué va <ríe> Mira, Pedro. Pedro, Pedro tu, <ríe> tu raca ataca. <ríe> ¿Saque de dónde? ¡Víctor! ¡GRAAAA! ¡GRAAAA! Me quitó, brother. El, ¿Cómo? El coach me, me quitó un gilipollas que te cago, bro. ¿Quién te quitó? ¿Qué me voy ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¡Cacho, ¿no? que no te rayes! Con el 1 un bando, bro. Me, me metí una hostia, un gilipollas. No, Pero es la carisma del No tienes tiempo. Voy a grabar, Flumin. No voy a grabar nada de partido. Voy a grabar a jugar estrellas. Hombre. Para el tiempo? ¿Cuánto falta el partido, vos? Eso, mira, si te tiene que moldar el pie. <risas> es un personaje que te cae. Sánchez, Sánchez tiene más premios de MVP que vamos. Mira, que yo, Al corte, flujo, de Arras. Qué bien puesta la espalda ¡Esa espalda de dios! Esta puta que se sí, ve que cuando me. ¿Cómo cubre? Yeah, bueno, bien, por favor! En uh, pip no. sí, Igual de negro. No Sí. Oh. Oh. ¿Aló ah, en suma, ¿eh? Te pongo el gol entonces. Bien, Pedrito. El fue la, la, la, ahí corto un mago. Un, maloque, maloque, un mago. Maloque, un perfecho, en su ¿no? hábitat. Ah, aquí, Buscándola. Sí sí. Sí, sí, sí. sí, fluade. sí. Sí, Flobade. Sí, Flobade. ¡Ah! NX. Ya le agarra, Flobade, que te queda un minutito. Mira, nada. La última jugada. ¿Por <risa> qué te dije? Pero tuya. ¿Qué? Sí, Flobade. ¡Flo, tira, Flo! ¡Pégale! Sí, ¡Pégale! ¡Tira, Flo! ¡Cómo se gusta, Flo! ¡Qué bueno! ¡Qué arte! ¡Qué bueno! Señoras, aquí tenemos a Hugo es el Mister. Eh, ¿Cómo viste el partido, Mister? Mejor equipo con el que hemos jugado hasta ahora Riva fuerte La verdad, menos mal que le faltaba la mitad de la plantilla es como todos los amistosos, ganamos porque somos la puta sí, ¿no? eh, de gente Y bueno, bien Sí, pero bien, tenemos un gran jugador como Pedro Pero Blue Fire Blue Fire Blue Fire Blue eh, Fire, Sánchez es una puta locura Avi hoy jugó muy bien Pelillo es un matado, y, y porque faltaba socio, pero si viene socio ya no. es para reventarla, ya. Rafa, Rafa está en un calillo, Rafa Mira. Te después. Mira, Rafa, deja de faltar los partidos amistosos, eh. Pásaselo a Rafa, se lo tienes que pasar al vídeo. Te voy a, a, eh, a decir mi, mi intervención en el partido, ¿cómo la viste? A lo mejor. Eh, sí a me ciertas cosas, ante un rival complicado. Algunos jugadores vamos a hacer campaña contra la decisión de los MVP. Y nos vamos a empezar a ir en masa. ¿Crees que tú eres el MVP del partido? No, no en este caso, pero muchos pero estamos si siendo. A, hijo de puta, ¿eh? muchos, muchos en este caso, hoy Sánchez y en otros partidos, otros jugadores, estamos siendo condenados contra. Mira, mira soy una cosa. El bueno, MVP, la ¿Tiene cojones que el que se que el que tiene más MVP? Tiene cojones que, aunque sea el que más, todavía me han robado algo <risa> sí. Mira, ti te han robado algún MVP? Yo tengo mi pipi de la temporada pasada. ¡Yo! <risa> Miguel, estoy activando las pilas, y, rey! Entre años! ¡Yo! ¡Dentro de dos años! ¿no? Bien. <risa>